Un cordial saludo eh, con el fin de continuar con la explicación de Camtasia Studio versión 7 vamos a dar inicio a este segundo video el cual va a explicar la manera de cómo editar un video eh, para eso debemos de dar clic en el icono Cantancia Studio. Aquí lo tenemos. Cuando previamente hemos instalado Cantancia, él por defecto nos instala un icono en el escritorio. Si eso no ha sucedido, entonces vamos a inicio y eh, en, en el listado de herramientas debemos de tener este icono que se llama Cantancia Studio. Si no lo tenemos, entonces vamos a la lista de todos los programas. Damos clic ahí y nos debe aparecer la carpeta donde está instalado cantasia Studio aquí lo abro, la despliego y aquí estará el otro icono que ese es la última opción que podríamos tener en este caso para poder ejecutar cantasia Studio he dado clip y en inmedi inmediatamente nos aparece la interfaz de edición, de edición de video de Camtasia Studio versión 7 en este caso voy a decirle importar media o sea vamos a importar el video que previamente hemos hecho en OCam o hemos hecho eh, en la herramienta de grabación de Camtasia, cualquiera de las dos nos va a permitir poderlo importar, entonces doy clic aquí, aquí lo tenemos, este es el video, doy clic aquí y le digo abrir, por defecto él me lo trae aquí en clipbin, ¿sí? este es el repositorio de todos los videos, de todas las imágenes y todos los elementos que yo vaya a trabajar previamente, entonces en este caso con clic sostenido arrastro y lo pego en la línea de tiempo y ahí está. Pegándose en la línea de tiempo, me divide el video en la parte de lo que es video y en lo que es el audio. Por defecto, él inmediatamente me abre una ventana, que es la ventana donde voy a editar las dimensiones del cómo va a quedar el video. Eh, la despliego y eh, normalmente eh, yo eh, utilizo estas, las dimensiones originales de donde se grabó el video, 1366 x 768. Doy clic aquí y le digo que okay. en este caso me dice recomendaciones, project, dimensiones de recomendaciones para el proyecto me dice que para un mejor resultado nosotros recomendamos usar las dimensiones del proyecto de 1280 x 1024 píxeles o un más pequeño en este caso hago caso omiso de eso y conservo las dimensiones de eh, las dimensiones originales con que hice el video listo eh, a partir de ese momento lo primero que hago es mmm, empezar a mirar la línea de tiempo, esta línea de tiempo, eh, la parte del audio, veo que la onda sonora está muy, muy, muy corta, por tal motivo eso me está indicando que son el, el audio del video va a estar muy bajo. Voy a correrlo un poco a ver cómo suena, aló, aló, aló, estamos grabando en este momento con Ocam para poder editar en Cantasia Studio. Un cordial saludo, en este caso pues estamos observando que la onda sonora está muy bajita con respecto a, a lo que normalmente debe, debe estar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy aquí a, la, a esta pestaña, a audio, doy clic ahí para que se me despliegue todas las herramientas de configuración del audio y yo, inmediatamente me coloca la línea. La máxima eh, la línea superior, el nivel de decibeles que en ese momento se encuentra el audio. Eso con clic sostenido voy a esa línea y la coloco en la parte superior. A partir de eso entonces voy a, a la opción volumen Up. Aquí está. Incrementar el volumen del audio. Doy clip, un clip. Observen ustedes que se ha incrementado. Voy a dar otro clip y creo yo que hasta ahí, eh, lo importante no es no, no pasarse por favor, que no se borde, porque también queda ahogado el volumen, entonces aquí empiezo a reducirlo, y me parece que ahí está bien, vamos a mirar a ver qué tal nos va, otra vez corro la línea de tiempo al inicio y le digo play para escuchar. Aló, aló, aló, estamos grabando en este momento con Ocam para poder editar en Cantasia Studio. Un cordial saludo, el, present, el propósito del presente video es... Listo, ya se puede escuchar que la onda sonora o el volumen del video es un poco más alto y por tal motivo lo voy a dejar ahí. Eso es lo primero que debemos de hacer cuando vamos a editar un video. A partir de ese momento eh, se empiezan los cortes, vamos a empezar a cortar, vamos a empezar a hacer acercamientos, vamos a empezar a hacer todos los elementos necesarios eh, que debe tener el video entonces, ¿cómo se hace un corte? observen ustedes que el, el comienzo del video eh, se está mostrando la pantalla de configuración de grabación de OCam vamos a cortarla sí, y aproximadamente voy a ampliar la línea de tiempo para poder trabajar mejor al dar clic aquí en el signo más voy a dar clic, uno dos clics y vuelvo y corro el video para darme cuenta hasta dónde voy a, correr, dónde voy a cortar el video Aló, aló, aló, estamos grabando en este momento con Ocam para poder editar en Cantasia Studio. Un cordial saludo, el, present, el propósito del presente video es poder... Listo, entonces aquí, aquí inicia el, el, el saludo, entonces desde aquí hacia atrás voy a cortar. Entonces con clic sostenido, se ven ustedes que yo con clic sostenido puedo señalar dando aquí en el punto en este cosito verde de la línea de tiempo ¿sí? puedo adelantarme o atrasarme y señalar o parar cuál es el rango del video que yo voy a cortar ¿Sí? ahí está ya he señalado y sencillamente le digo le puedo, eh, puedo utilizar esta que me dice que es cortar ¿sí? doy clic aquí me, o se me es que lo he cortado otra manera de poderlo hacer voy a dar control z otra manera es ir a la tecla de suprimir del teclado de nuestro computador, dar clic en suprimir, eh, se suprime en la línea de tiempo. Vamos a ver, vamos a ver aquí en la línea, y ahí está. ¿sí? Eh, he suprimido la, la parte que es sombreado del video. De esa manera eh, es que se hacen los cortes. ¿sí? Entonces vamos, observen ustedes que nuevamente ya el video. Un cordial saludo. El, present, el propósito del presente video es poder explicar cada una de las herramientas que trae Camtasia Studio para poder abrir una vez que hemos hecho el corte entonces podemos ya inicializar el video ya, ya aquí sabemos que a partir de este momento podemos introducir eh, la parte de la presentación del video que lo vamos a hacer después eh, Vamos a hacer algún acercamiento propio del video, propia de la explicación o de la dinámica del video. Observen ustedes, voy a empezar a correr el video. Un cordial saludo, el, present, el propósito del presente video es poder explicar cada una de las herramientas que trae Camtasia Studio. Para poder abrir eh, la herramienta de grabación, eh, vamos a, a inicio. Se ven ustedes que ya aquí estoy indicando que vamos a ir a la parte de inicio, la parte inferior izquierda de la pantalla del computador. Voy a hacer un acercamiento a eso para que eh, exista una, una, una mayor observación acerca de ese punto de, de la pantalla. Entonces, en este caso voy a Zoom, a partir de aquí donde yo ubico la línea de tiempo, yo necesito ubicar primero la línea de tiempo y una vez la, ubicada la línea de tiempo como ahí estoy diciendo que vamos a ir a inicio entonces hago un acercamiento observen ustedes cómo empiezo a reducir la pantalla sí y la pantalla es, me queda así mire ahí está ahora como yo sé que necesito mire cómo me hace, hago el acercamiento ahora necesito que, que ese acercamiento sea un poco lento entonces aquí voy estoy ampliando, mire que este ángulo se me va a ampliar cada vez que yo amplío. observen ustedes que aquí se amplía la, la señal a nivel de segundos el ángulo ¿sí? como va a entrar el acercamiento entonces en este caso observen ustedes voy nuevamente a hacerlo para que miremos cómo se puede observar aquí de grabación vamos a, a inicio eh, doy clic en todos los programas, busco la, la carpeta o la aquí ya es, tengo que ampliar un poquito más la pantalla, entonces co recorro corro la línea de tiempo al sitio donde yo voy a aumentar la pantalla y nuevamente la, como la pantalla en este momento está aquí en esta zona, entonces la amplio un poquito, observen ustedes, amplio un poquito la pantalla, sí la duración nuevamente, ¿cómo, cómo va a introducirse, entonces la pongo aquí esta duración de la entrada del acercamiento o el alejamiento de la pantalla entonces nuevamente corro, ¿sí? me devuelvo completamente y empiezo a observar como como de grabación, eh, vamos a, a inicio eh, doy clic en todos los programas busco la, la carpeta o la instalación del programa que se realizó, que es Cantasy Studio versión 7, aquí está Listo, observen ustedes que el video en ese momento debo ampliarlo, entonces me paro un poquito más acá y antes de que me aparezca eh, esa pantalla hago un alejamiento de toda la pantalla para poder eh, observar lo que está sucediendo en, la, en, en, en toda la pantalla y cuál es la duración, pues voy a decirle que en, durante 5 minutos vaya, hacer, vaya haciendo alejamiento de toda la pantalla para que el usuario no note tanto el alejamiento. se ven ustedes cómo sería el comportamiento aquí. Entonces le digo play, record. Si sí, esta es la herramienta que me permite a mí grabar, entonces doy clic ahí y aquí la tenemos. Vamos a explicar algunos elementos. Eh, característicos para poder configurar una buena grabación saben ustedes que ahí el video ya nos vamos a a dedicar exclusivamente en ese ángulo en este ángulo de la pantalla o en esta área de la pantalla, no ángulo sino en el área de, la, de esta pantalla, entonces voy a hacer un acercamiento ¿sí? para que Sí exista la posibilidad, aquí lo podemos hacer, aquí correcto, así un poquito y ahí está. Entonces, eh, miren, observen ustedes que cada vez que yo hago un acercamiento o hago un alejamiento en la línea de tiempo de mi video, me aparece un ángulo, este ángulo me está indicando que se ha insertado la herramienta Zoom y que la herramienta Zoom va a entrar de acuerdo a este ángulo de entrada. Aquí le hemos tenido la máxima, el máximo ángulo que son 5 segundos, que es este, esta parte. ¿sí? Entonces, observen ustedes que aquí voy nuevamente, pues, doy clic aquí para trabajar este este zoom y le digo que me haga un ángulo de 5 segundos para llegar hasta acá. Listo. A partir de ahí, observen ustedes cómo se hace el comportamiento. Me devuelvo me devuelvo unos segundos y nuevamente es corro. Cantancia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 Eh, de acuerdo a nuestro interés o de acuerdo al llamado de interés que, que, que deseamos que tengan nuestros estudiantes en, en, en algún punto o en algún área en particular de nuestra pantalla. Listo. Supongamos que ya he hecho todo eso, ya he hecho los cortes, ya eh, en algunos momentos, eh, supóngase por ejemplo que quiero... Eh, por decir, vamos a ver dónde hacemos un corte que nos permita, voy a mirar a ver, eh, que nos permita, por ejemplo, eh, hacer una transición. Inmediatamente nos aparece eh, la imagen de, eh, de la persona que en ese momento está realizando el, el video. Eh, si yo necesito, atención a lo siguiente, si yo Bueno, supóngase que aquí voy a hacer una transición. Para hacer una transición de un tema a otro, eh, lo primero que debo hacer, debo hacer un, un corte, ¿sí? Aquí, un split. O sea, debo de partir el video. Entonces lo parto, estoy clic aquí, parado en esa línea, defino la línea de tiempo donde voy a hacer el corte y le digo aquí. Click, click. Y se ven ustedes que el video se ha cortado. ya eh... Una vez que el video se ha cortado, entonces lo que voy a hacer es, voy a la herramienta de transición y utilizo cualquiera de estas transiciones. En clase utilizamos, me parece que utilizamos, para el recuerdo, ah, cubo rotativo. Aquí entramos, cubo rotativo, ¿sí? Y lo que sencillamente lo que hago es, clic sostenido y arrastro, ¿sí? En medio de los dos videos, o sea, aquí inserto, con clic sostenido, arrastro la transición y la coloco aquí, ¿Sí? observen bueno, ustedes entonces me, nuevamente me devuelvo a Zoom y aquí está, mire, mire cómo ha quedado la transición, ¿qué otro elemento podríamos tener? supóngase que yo quiero, al comienzo del video, quiero indicar por ejemplo que este video es para, para los profesores para el diplomado de los profesores de la escuela militar de aviación, yo quiero insertar un, quiero insertar una imagen, ¿sí? eh, algo así por el estilo. No este, esta marca de agua que tenemos aquí, sino quiero insertar otro elemento. Entonces, cómo lo puedo hacer? Entonces pues voy a Calops, ¿sí? aquí estoy en Calops y quiero insertar a partir de aquí o quiero insertar, por ejemplo, aquí. Aquí quiero insertar una una imagen que se me demore unos segundos ahí entonces, si quiero hacer texto, entonces lo inserto, o sea, ¿cómo lo podría hacer? entonces lo primero que hago es, eh, me parece que por ahí no es lo más prudente, hagámoslo aquí, hagámoslo aquí, aquí, aquí, quiero hacerlo aquí, listo, entonces aquí voy a colocar en la parte inferior, si sí, una franja roja, y en la franja roja voy a colocar un texto que diga, eh, Diplomado REA, para profesores de la Escuela Militar de Aviación. Entonces, lo primero que hago es, me defino en la línea de tiempo, eh, voy a Kalos y en Kalos digo eh, G, selecciono esta, ¿sí? esta. Esta imagen y aquí inmediatamente me aparece aquí en, en, en el video. Entonces la desplego con clic sostenido durante todo el video, ¿sí? aquí está, la voy a desplegar, la voy a bajar un poquito y aquí la, la coloco en la parte inferior bueno, ¿sí? además de eso a esa imagen le voy a cambiar el fondo, entonces le digo bordes, tiene un borde blanco, si quiere lo dejo ¿sí? o si no se lo quito entonces habíamos dicho que en verde, en verde, en verde el, el, el borde y que el contenido también que sea verde. Entonces observen ustedes cómo me va a cambiar. Eh, voy a dejarlo completamente rectangular, por con clic sostenido arrastro este, este icono amarillo para que me quede completamente rectangular. Listo, ya coloqué el marco. Ahora voy a utilizar el texto. ¿sí? Entonces eh, aquí puedo escribir, por favor. Aquí dentro del, pues, yo, yo puedo escribir, observen ustedes, que me aparece el texto, aquí aparece. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Vamos a escribir, por ejemplo, diplomado, rea guión, profesores, Mavi. ¿Sí? Ahí está. Listo, aquí está. Entonces voy a sombrearlo para colocarlo de color blanco. Aquí está. Blanco lo coloco y en negrilla y aquí está observen ustedes ¿Sí? entonces lo bajo un poquito más un poquito y ahí eh, quiero que esa que ese texto observe que ese texto me dure por ejemplo unos segundos entonces con clic sostenido arrastro acá la línea de tiempo con clic sostenido y lo dejo hasta ahí ahora la entrada la entrada de ese texto o de ese marco pues aquí está me está durando la entrada un segundo, muy rápido, entonces la voy a ampliar que la entrada sea 5 segundos. O sea que este ángulo, mire el ángulo de entrada, me demora 5 segundos. Lo mismo el ángulo de salida, la salida se va a demorar 5 segundos. Entonces la corro y observen ustedes que me forma el ángulo de 5 segundos para poder observar. Entonces vamos a mirar la película como nos queda en ese momento. Record. Sí, esta es la herramienta que me permite a mí grabar. Entonces doy clic ahí y aquí la tenemos. Vamos a explicar algunos elementos eh, característicos para poder configurar una buena grabación. Lo primero que podemos hacer en este caso, eh, si estamos, si queremos eh, trabajar que nos salga el, el cuadro y, y en la parte inferior, un cuadro de grabación con nuestra imagen, aquí doy clic en webcam, aquí la tenemos apagada, doy clic aquí, y inmediatamente nos... Ustedes ven ustedes que ya desaparece la franja del texto que hemos colocado en la parte inferior de la pantalla Eso es otro elemento que nos, nos permite eh, eh, Camtasia hacer supongamos que por acá yo necesito aquí en esta línea de tiempo donde estoy parando necesito insertar una imagen otro elemento y que esa imagen me demore unos unos segundos o si de pronto que yo necesito llamar la atención suponga que yo necesito llamar la atención aquí Hacer referente específicamente a un tema. Entonces, sencillamente utilizo por ejemplo este, esta flecha, sí, y aquí la tenemos. Miren, aquí la coloqueo. En esa línea de tiempo, la cuadro. Miren, ustedes, aquí la cuadro. ¿sí? La amplio. Está de verde, no hay problema. Le cambio, le colo la coloco en rojo. Y el borde que también sea rojo. Mírenlo ahí. Ahora, si usted, quiere, si usted quiere darle un, darle un giro, pues con clic derecho, aquí perdón, con clic derecho no, en este en este punto verde, con clic sostenido, usted la puede girar, ¿sí? al sitio donde usted quiera. Entonces, ahí está nuestro elemento. Observen ustedes que aquí está esta imagen, mirenla aquí, ¿sí? Si usted quiere que esa imagen dure un poco más, entonces la corre y mire cómo quedaría el video en ese momento y audio por la pantalla de mi computador, debo de colocarle que necesito grabar el audio del sistema, o sea, el audio que genera el computador, además del micrófono que en ese momento actualmente esté utilizando. Si usted no... Listo, entonces, observen ustedes que esa es otra posibilidad de poder insertar en nuestro video elementos de ayuda. Ahora vamos, supóngase que usted ya terminó, ya terminó de, de organizar el audio, de hacer los acercamientos, de insertar todas las imágenes necesarias, de, de hacer los llamados, toda esa parte. Entonces ahora necesitamos insertar insertar al comienzo eh, la presentación. Entonces cojo la línea de tiempo y la coloco al inicio. Ahí está, aquí. Me voy a sí, a los recursos que me presenta Cantasia. Y entonces le digo, le digo por ejemplo, que necesito insertar eh, un tema, un tema de, de, de animación. Y aquí tiene tengo todos los temas, mire. Entonces nuevamente me paro aquí en la línea de tiempo y vengo a esta secuencia. Con clic sostenido la arrastro y la, la suelto en la línea de tiempo y él despliega completamente todo el video. Observen ustedes que además de la secuencia, él me coloca un texto, el ángulo del texto para colocar el título. Entonces voy a correrla a ver qué tal me suena. Y observen ustedes: Un cordial. Listo. Entonces, en este caso, voy a, voy a, voy a colocar un título. Voy a decir, por ejemplo. Eh, video, video tutorial, sí, eh, Cantasia, estudio, 7 eh, ahí está, mirelo, ahí, sí, ya, eh, aquí me quedo, no hay problema, voy a quitar esta parte, Enter y título, aquí le digo Subo, señalo y le digo suprimir. Listo, ahí está. Ya, Cantancia Studio. Entonces voy a reducir un poquito que me quede video tutorial. Y lo amplio hacia la parte inferior. ahí me quedó. No hay problema. Observen ustedes cómo me queda. Cómo me queda el título. Ahí está. Video tutorial, Cantancia Studio 7. ¿Sí? Además de eso, voy a colocar el, la población a la cual va dirigida. Entonces voy a insertar otro, otro calo. Entonces, no hay problema, me paro en la línea de tiempo y le digo insertar otro calo y aquí lo tengo, ¿sí? Lo escribo, le digo, le digo profesores, perdón, diplomado, diplomado REA, enter, y le digo profesores EMAVI, aquí está bien, ¿sí? esta debe ser un poco más pequeña, entonces no hay problema, la letra de esta debe ser más pequeña, entonces sombreo y la coloco por ejemplo en 24, aquí está, la coloco en 24, Ah, me queda haciendo falta la fecha, entonces no hay problema, le digo eh, junio eh, del 2015, ahí está, y ahí queda la fecha completica. Ahora no le voy a colocar no le voy a colocar el mismo color blanco, sino que le voy a colocar, por ejemplo, un, un naranja, sí, para que me resalte. Y ahí está. Y en este caso, entonces, nuevamente hago lo mismo que hice con el anterior. Los ángulos de entrada, la activo y aquí están los ángulos de entrada. Lo mismo me paro en este, en el otro texto y los ángulos de entrada. Los ángulos de salida también, entonces en el, en el texto del diplomado REA, doy clic ahí para señalarlo y poderlo ampliar. Que me quede de la misma manera que va a quedar el, el texto de, de video tutorial. A ambos entonces le amplio la salida, si sí, ahí queda, no hay problema. Entonces vamos a mirar cómo queda la presentación. Observen ustedes un cordial saludo listo, entonces aquí también vamos a hacer la introducción de vamos a hacer la introducción de una transición entonces voy a transición ¿sí? en este caso ya no le voy a colocar un cubo rotativo, voy a colocarle por ejemplo un fold cualquiera de estos independiente. El, que más, el que más nos guste no hay problema entonces por ejemplo este. A colocarle este, con clic sostenido, arrastro y aquí, aquí debe estar, entre la presentación y el inicio del video. Ahí está. Entonces, nuevamente voy a Zoom para ver la película, me devuelvo un poquito desde el comienzo y ahora se miro a ver cómo se ejecuta con la eh, insertada de la transición o la animación en el video. Observen ustedes. <risa> Un cordial saludo. El, present, el propósito del presente. Ahí se pudo observar el efecto. Entonces, ustedes dirán qué efecto les gusta. Pueden escoger, probarlos todos. Eh, de la misma manera, de la misma manera que inserté aquí la introducción, es necesario insertar y acá en la parte final del video. Necesario insertar los créditos. ¿sí? Entonces, si quiero reducir, si quiero ver todo el video, entonces empiezo a darle clic aquí en el signo menos. Observen. ¿sí? Y aquí está completamente toda la película. Listo. Eh, supóngase que ya he terminado toda la película, entonces ahora necesito empezar a, a ripear Entonces, lo primero que hago es, voy a esta opción, producir y compartir. La despliego doy clic ahí. Y me aparece esta ventana de diálogo. Despliego las opciones y señalo esta, que es la configuración para la producción de la película. Aquí está, doy clic aquí ¿sí? y le digo siguiente. En este caso voy a señalar eh, este formato, el formato de Windows Media Video, que es el formato más, más usual, más estándar para poder ver el video. Listo, le digo siguiente. Eh, por defecto dejo esta parte, le digo siguiente. Eh, aquí eh, el tamaño del video está bien, no hay problema, el background también lo dejo igual, le digo siguiente. Y aquí voy a configurar los metadatos, entonces le digo opción, aquí le doy el título, el título en el es video tutorial, tutorial, eh, Cantasia Studio, Cantasia Studio 7. Eh, el autor. En este caso, Humberto Amaya. Alvear. ¿Sí? Y ya con esos datos básicos ya lo podemos hacer. Le digo aceptar. Y ya que. Si usted quiere insertar eh, una marca de agua en el video, lo puede hacer. Entonces, sencillamente lo incluye aquí: marca de agua. ¿sí? Y ya no hay problema. Eh, le digo siguiente. Eh, dejamos tal cual como aparece esto y le digo siguiente, y aquí le voy a dar el nombre del proyecto, ¿cómo se llama el proyecto? pues ya lo he llamado, le digo tutorial, tutorial, eh, video tutorial, video tutorial, cantasia estudio, ¿sí? 7, aquí está, defino dónde lo voy a guardar, entonces, ya yo tengo una carpeta definida en el drive-d, que se llama video diplomado de Mami. Aquí lo digo y aquí lo voy a guardar. Aquí voy a guardar el proyecto, ¿sí? Y en el momento ya le voy a empezar a decir finalizar y en el momento que le diga finalizar, pues empieza todo el proceso del ripiado del, de la película. Entonces hasta aquí eh, va el video. Espero que se hayan aclarado y se hayan dejado evidencias de la manera de cómo eh, se puede editar un video en su parte básica. Además de eso, he colocado previamente un curso, un enlace o dos enlaces que llevan a un mismo curso. Eh, me parece que ese curso es muy completo. La persona que lo, lo explica de una forma didáctica, pormenorizadamente lo ha hecho. Y creo yo que, que es suficiente ilustración frente al tema. Eh, nos vemos en una próxima compañeros. y. Eh, espero que con esto se pueda editar y producir el video de cada uno de ustedes, un abrazo a todos.